armadas o plantea la estrategia para hacer uso de las fuerzas armadas, a este, por cinco años y pues se les da actividades que no se tenían contempladas, por ejemplo, para actuar en zonas fronterizas, aduanas, garitas, punto de revisión inmigración, que es el tema que nos interesa. Eh, en, la, en, lo, en, los, en los hechos, aunque todavía con la Constitución, de acuerdo a la Constitución de la Guardia Nacional, la Guardia Nacional estaba escrita la Secretaría de Seguridad Pública. Y, eh, digamos, los mandos se supone que tendrían que haber sido mandos civiles. En la práctica esto no era así. O sea, cuando se pone en práctica, los mandos operativos de la Guardia Nacional eran, eran militares y además la composición era pues, más del 85% integrante de la Sedena y cerca de 17.800 personas integrantes de la Marina. ¿Qué pasa recientemente? Recientemente, durante estos días, ustedes habrán visto que el presidente López Obrador hace una serie de propuestas para reformar varias leyes para, eh, digamos, entregar a la Sedena el control de la Guardia Militar. Esto claramente pues, en contra de nuestra propia Constitución y esto se aprueba en el Senado el 8 de septiembre. ¿Qué significan los hechos? Que Sedena es la encargada junto con otras eh, autoridades de la formulación de la Estrategia Nacional de Seguridad. Sedena tiene el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional. Sedena puede expedir manuales de procedimientos al servicio público de la Guardia Nacional, elaborar programas operativos y organizar la distribución eh, eh, en el territorio nacional de la Guardia Nacional. Es decir, toma el control de la seguridad pública federal en, en México. La última sorpresa que nos llevamos es que el PRI viene a poner la cereza en el pastel con la última reforma. ¿no? Lo que propone el PRI es ampliar el plazo de ese quinto transitorio que le daba cinco años al presidente para hacer uso de las fuerzas armadas de manera excepcional, regulada, fiscalizada, subordinaria y complementaria, hasta eh, por nueve años. Es decir, en un principio eh, esto iba a terminar en el 2024 y ahora hasta el 2028 tendremos esta facultad. Está pendiente todavía... La aprobación de esto en la Cámara de Senadores y requiere una reforma constitucional, digamos, eh, tendrá que tener las mayorías, y esto es lo que estaremos viendo durante estas semanas. Entonces, lo que tenemos ahora es un país que ha, le ha apostado a la militarización y que no le ha apostado a la construcción de una seguridad pública con una base de una seguridad civil, seguridad ciudadana, ¿no? Tenemos a los militares en cerca de 26 o 20 nuevas tareas que no estamos acostumbrados a verlos, ¿no? construcción de obras, se encargaron de cosas de COVID, tren, Maya, gasoductos, aeropuertos, aduanas, es decir, los tenemos pues por muchos lugares, y creo que lo, yo, yo cerraría con esto. Lo que más nos preocupa es que, en primer lugar, esto se hace sabiendo claramente que se está violando la Constitución. Entonces, cuando el presidente dice, bueno, pues si, si yo estoy equivocado, que me lo diga el corte, y más adelante veremos el papel de la Corte y los tribunales, pero eso nos va a llevar varios años, no es una cosa tan inmediata. Entonces, mientras tanto, esto ya está en operación. Estas son las consecuencias para el país, pues van a ser terribles, porque difícilmente cuando se otorga una tarea a los militares, esa tarea se recupera para los civiles. En América Latina hemos tenido serias consecuencias de la actuación de los militares en las calles, graves violaciones a derechos humanos, eh, masacres, desapariciones. Eh, tenemos mucho ostracismo. ...mucha confidencialidad alrededor de las tareas militares... ...no hay forma de monitorearlos ...si queremos saber la información... ...toda se clasifica como clasificada... ...y además, ¿quién va a investigar? La pregunta es, ¿quién va a investigar en las calles? Porque estos militares no están formados para investigar... ...no están formados para tener un contacto con la ciudadanía... ...y mucho menos están formados para tareas eh, migratorias... ...yo dejaría esta primera parte de la información... ...de la, de la, de la eh, intervención... Y cerraría solamente diciendo, nos parece tremendamente erróneo, si lo que quiere combatirse es la violencia, habría que verse de manera integral. ¿Dónde están las fiscalías? ¿Qué va a pasar cuando se detengan a todas las personas por la Guardia Nacional? ¿A dónde van a ir a parar? A fiscalías que están colapsadas, a fiscalías que están llenas de corrupción todavía, y a fiscalías que no saben cómo investigar. Entonces, esto posiblemente se puede caer después, si tienen buenos abogados, en, en, en, los, en los procesos judiciales. Dejaría por aquí esta primera intervención y muchas gracias. Oh, muchas gracias por ese resumen tan, tan claro como alarmante ¿no? de, de, de la militarización en, en México y justo como mencionas, entre la lista de tareas civiles actualmente realizadas por fuerzas militares en México están eh, las tareas del, del control migratorio. Entonces, abro te voy, a, te voy a pedir si, si nos puedes compartir también, eh, desde tu experiencia, cómo la militarización del control migratorio eh, ha impactado en, en los flujos migratorios, en los derechos de las personas migrantes, tanto en, en México, pero tú que tienes también una mirada más, más amplia, más regional, eh, si, si has visto en otros países que las Fuerzas Armadas desempeñan estas tareas y, y cuál ha sido el impacto. Muchísimas gracias eh, Stephanie y bueno, muchísimas gracias a Wola, a, a la Fundación para la Justicia y, y a todos quienes nos acompañan eh, el día de hoy para, para discutir de estas cuestiones tan importantes. Y bueno, también a eh, quienes nos acompañan desde México, pues toda mi solidaridad por, por el terremoto de, del día de ayer. Eh, y sí, lamentablemente, gran parte de, de lo que tenemos que conversar el día de hoy tiene que ver con, con México, con la manera en que ha dado respuesta a, a la migración. Eh, como decía Ana Lorena, las respuestas a, a través de la militarización de la contención migratoria en México y en la región no, no son nuevas, eh, son un modelo que que lamentablemente ha sido promovido, impulsado en gran medida por los Estados Unidos y que luego se ha ido externalizando de la frontera sur de Estados Unidos hacia abajo, eh, pero que de nuevo también, como decía Ana Lorena, no, no se da en el vacío. Eh, los países de la región, de toda la región, de norte a sur, lamentablemente tenemos un, un largo historial en términos de... Cuando no podemos dar respuesta a nuestras problemáticas en materia de seguridad pública o de seguridad ciudadana, lo primero que recurrimos es a, a la respuesta simple y fácil y es la mano dura. Y en este contexto el uso de las fuerzas militares para tratar de responder a desafíos que son mucho más complejos y que requerirían otro tipo de abordajes um, en términos. Lo más directo y, y claro posible es para, para quienes no estén familiarizados con el tema, pero supongo que todas y todos quienes están aquí eh, están bastante familiarizados con el tema de la militarización y su impacto en el control migratorio. El impacto más directo de la militarización es que incrementa los riesgos y las violaciones a los derechos humanos, en muchos casos graves violaciones a los derechos humanos de las que son víctimas, eh, las personas migrantes a lo largo de todo el proceso migratorio es decir, desde los países de origen donde en diferentes países de, de la región, también por la presión de Estados Unidos, hemos visto fuerzas militares, fuerzas armadas haciendo labores de contención migratoria para que sus nacionales no puedan salir de sus países y por tanto buscar protección internacional o simplemente sobrevivir eh, en otros países porque la migración en, en muchos casos en la región es una opción de supervivencia Frente a la grave situación que enfrentan las personas en los países de tránsito también es algo que, que vemos claramente eh, en ejemplos como el de México y con la puesta reforzada eh, en el involucramiento de la Guardia Nacional en el control de la, de la migración o en el control migratorio, también lo vemos eh, en países de destino, de nuevo México es un ejemplo, pero también eh, Estados Unidos es un ejemplo clásico de, de lo que ha significado desplegar a fuerzas militares, a la Guardia Nacional eh, a fuerzas locales de seguridad a reforzar la, la seguridad de este eh, eh, ¿no? su frontera no sur. Puedo a eh, ¿Y cómo se, cómo se ve reflejado esto? Esto se ve reflejado tanto en acciones como en omisiones de fuerzas militares eh, en, esos, en esos riesgos que enfrentan las personas migrantes, pero también en violaciones a... A derechos humanos que enfrentan o eh, en direccionar o desviar a las personas migrantes para evitar los controles migratorios hacia zonas donde eh, sabemos sí, pero que, que, hay, no, que, que el control por otra parte pero, pero, pero, está por parte de. en, en news, por favor? Okay. Vale, gracias. Eh, pero lo, lo que les decía eh, también es, o sea, eh, la militarización conlleva a que las rutas migratorias, principalmente las rutas migratorias irregulares, se desvíen a zonas que no están siendo vigiladas por las fuerzas militares, pero que por el contrario sí son controladas por grupos del crimen organizado como... Eh, carteles del narcotráfico, maras, etcétera, entonces, bueno, ahí pasamos de eh, los abusos de un actor a los abusos o violaciones a derechos humanos por parte de otro actor. Eh, los, los impactos son múltiples, o sea, eh, ya Ana Lorena mencionaba las amplias cifras que hay en materia de desapariciones, de ejecuciones extrajudiciales, de asesinatos, eh, situaciones de todo tipo de violencia física, violencia sexual contra las mujeres, pero eh, a mí el, un ejemplo que, que me parece bastante diciente del de impacto de las políticas eh, de contención migratorio a través de la militarización tiene que ver con eh, las cifras eh, en materia de migrantes desaparecidos y, y, y fallecidos en, en las rutas migratorias. Desde 2014 hasta la fecha, la Organización Internacional para la Migración, a través de un proyecto que se llama Missing Migrants Project, eh, ha venido documentando eh, muertes y desapariciones de migrantes en rutas, eh, no solamente en las Américas, sino a, alrededor del mundo. Eh, y en ese lapso de tiempo, eh, la OIM ha documentado que para las Américas se han registrado más de 6,755 muertes y desapariciones de personas migrantes en el continente americano. Eh, ¿Cómo se ve el continente americano con relación a otras regiones? El continente americano es la tercera zona más mortífera eh, y riesgosa para personas migrantes después del Mediterráneo y de todo el continente eh, africano. Eh, desde que la OIM lleva ese registro eh, a nivel mundial, los años más letales o, o con mayores registros de personas fallecidas o desaparecidas en las Américas eh, no son los primeros años de 2014, lo que sea, ¿no? son años muy, muy cercanos a nosotros. 2001 fue el mayor año que, del que se tenga registro con 1.247 muertes y desapariciones y lo que va este año se registran 847 muertes y desapariciones de migrantes eh, en las Américas y la zona más letal o más riesgosa eh, para personas migrantes solicitantes de asilo y refugiadas precisamente es la frontera de Estados Unidos con México, una zona altamente militarizada por ambos lados de, de la frontera, eh, pero también los corredores migratorios de México. Luego, otras zonas de riesgo donde también hay presencia militar en labor de control migratorio eh, son, por ejemplo, el Tapón del Darién, las rutas marítimas del Caribe. Eh, y ahí uno ve, por ejemplo, también la importancia de apostar por nuevas formas, eh, no son ni siquiera tan nuevas, sino por formas diferentes de la gestión de, de la migración a, a nivel regional. Eh, si uno observa, por ejemplo, la frontera entre Colombia y Venezuela, eh, con toda la alta dinámica migratoria que ha habido desde 2015 hasta la fecha, en términos de la migración venezolana, hacia Colombia y luego de Colombia al resto de, de Sudamérica, los números de muertes no han sido tan... Eh, ni de lejos cerca a los números que se observan en Centroamérica, México y los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque las políticas de puertas abiertas, porque las políticas de abrir canales regulares son más respetuosas y más garantes o no ponen en riesgo o no obligan a las personas a ponerse en riesgo por parte de actores criminales, por eh, tomar rutas por zonas aisladas como el desierto de Sonora, donde muchísimas personas mueren, porque es la manera de evadir controles, etcétera. Entonces, yo creo que esta reflexión simplemente para decir las políticas de control migratorio enfocadas en la militarización tienen costos de vidas humanas y estas políticas matan y desaparecen personas y eso es lo que tenemos que, que ver en el trasfondo de toda esta discusión eso para ponerlo eh, en el dato más grave y más palpable en términos de impactos pero pero de nuevo o sea los impactos son otros múltiples impactos a torturas, desapariciones, eh, trata de personas, eh, abusos de, de todo tipo, extorsión, etc. Entonces, yo creo que lo, lo dejaría hasta ahí, eh, Stephanie. Muchísimas gracias. Ahora vamos a ir de, de lo regional o lo local y vamos a preguntar a Yuridia. Eh, Ustedes están en, en Tapachula. Para quienes no sepan, Tapachula es... Eh, el lugar en México, la, la ciudad, donde se registra el mayor número, por mucho, de solicitudes de, de asilo. Entonces, por ejemplo, cuando Marina habla de los números de, de las personas y la composición ¿no? de, de la migración que está llegando, pues gran parte llega precisamente a donde están ustedes atendiendo a la población. ¿Qué es lo que están viendo y documentando en estos momentos en, en la frontera sur de México? Sí, efectivamente es un, es un punto de ingreso eh, y bueno, vemos nos, organizaciones de la sociedad civil de Frontera Sur, nos hemos eh, también unido, digamos, para poder monitorear todo este despliegue de la Guardia Nacional que ya han comentado, pero también comentar que hemos estado observando y denunciando, visibilizando, eh, la militarización en dos sentidos. Por una parte, está así todo el despliegue de elementos de la Guardia Nacional de, y otros elementos de las Fuerzas Armadas, pero también está la militarización de la propia política migratoria a través de designar a personal de las Fuerzas Armadas en la representación eh, de las delegaciones del Instituto Nacional de Migración. ¿no? Y eso también nos da como una idea súper clara de cuál es la apuesta, eh, pues, política, ¿no? Cuál es el enfoque de este gobierno para tratar a la migración, ¿no? Independientemente de que hay una narrativa y hay todo un marco jurídico que pues, efectivamente, si lo vemos así, eh, este, al más ¿no? O llano, es garantista de derechos humanos, ¿no? Tenemos, eh, pues, una legislación de avanzada, que siempre hay cuestiones mejorables, sin embargo, en la práctica, eh, pues, tenemos militares eh, teniendo el control sobre las eh, decisiones más políticas respecto de ejecución de la política migratoria y además todo este despliegue de las fuerzas armadas que ya se ha comentado desde 2019 hemos visto un incremento paulatino de elementos de la de la Guardia Nacional principalmente a través del Plan de Migración y Desarrollo, cuyo objetivo principal es contener la migración, ¿no? Y se ha ido generando este llamado muro migratorio, ¿no? que no es tal cual un muro físico, pero sí un muro militar que las personas migrantes y solicitantes de protección pues necesitan prácticamente sortear, ¿no?, Luego para poder eh, continuar sus planes de vida, ya sea en México o continuar hacia otros países, ¿no?, cuando es el caso de un tránsito. Y en este escenario, eh, las organizaciones, el colectivo de observación y monitoreo de derechos humanos en el sureste mexicano, nos hemos organizado para acompañar, para observar y documentar las violaciones a derechos humanos y las consecuencias últimas de esta militarización en la vida de las personas. Y, efectivamente, eh, todos estos riesgos que han mencionado Ana Lorena y Álvaro los vemos día a día en, en, en distintas dimensiones. Por una parte, tenemos la presencia de la Guardia Nacional en puntos de ingreso formal, ¿no? En puntos de ingreso donde, por otra parte, no hay eh, presencia de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Como bien mencionaste, ha habido también un incremento exponencial del número de solicitudes de refugio en México que no ha venido eh, aparejado por un lado del fortalecimiento de capacidades de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados para poder responder a, estas, a, esta, a este nuevo escenario, y por el contrario sí viene con un reforzamiento de la presencia de la Guardia Nacional en Frontera Sur. Hay por lo menos 10.000 elementos documentados ¿no? de distinta composición, que puede ser de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Marina y pues apenas un porcentaje mínimo ¿no? de la exitada Policía Federal. Por una parte, están en estos puntos de ingreso y, bueno, eh, ¿qué consecuencias tiene para las personas solicitantes de refugio? Evidentemente, inhiben ¿no? el acceso a la protección internacional. Las familias solicitantes de refugio, con lo primero que se topan es pues, con, con elementos de la Guardia Nacional, armados, ¿no? Y en otros contextos también eh, que hemos visto, pues finalmente como resultado de las políticas migratorias que orían a las personas a esperar eh, largos tiempos en estas ciudades fronterizas, en Tapachula y en otros puntos, eh, las personas finalmente se organizan y deciden salir en las llamadas caravanas migrantes. Y ahí también hemos visto cómo se hace un uso injustificado y, y desproporcionado, ¿no? Totalmente de de la Guardia Nacional para contener a las personas cuando transitan por las carreteras caminando 50-60 kilómetros y hemos docu documentado desde el colectivo el uso de tácticas militares. ¿no? Eh, por más que se, eh, se insista en la, en la composición civil de la Guardia Nacional, lo que vemos en la práctica es el resultado ¿no? de trasladar eh, personas militares a un puerto de seguridad aparentemente civil tácticas de encapsulamiento, eh, tácticas de, de generar terror, ¿no? Con sonidos, incluso derribar árboles, eh, separar a las familias, y en operativos muy, muy fuertes, en los que hemos visibilizado eh, a través de distintos medios el año pasado, en 2021, vimos particularmente un uso desproporcionado de la fuerza contra personas haitianas, ¿no? Que también aquí atraviesa un tema, pues, racial, ¿no? Completamente... Eh, bueno, eso por una parte, y bueno, también la Guardia Nacional tiene cada vez más presencia en los centros de detención migratoria. Los centros, eh, otros espacios, ¿no? Con, eh, pues, una caracterización totalmente de centros de detención penal, pero que son llamados eh, estaciones migratorias, estancias provisionales. Y bueno, al no reconocerse la detención migratoria, tampoco se reconoce el papel y el control que llegan a tener. Eh, los distintos corporaciones, elementos de seguridad que allí actúan. En el año pasado, en 2021, el 6 de junio de 2021, denunciamos hechos de tortura cometidos por elementos de la Guardia Nacional, el Instituto Nacional de Migración, contra personas que protestaban por el hacinamiento, por las malas condiciones del centro de detención, por la falta de comida... Y este año, apenas hace unos días, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emite la Recomendación 176-2022 por estos hechos. Sin embargo, no se reconoce tal cual eh, los hechos de tortura, sino eh, se reconocen atentados contra la vida y la seguridad. ¿no? Y esto es reiterado una y otra vez, y entonces al no nombrarlo, eh, el, el, las violaciones a derechos humanos también persisten, ¿no? continúan, no se reconocen. Las medidas son insuficientes, ¿no? La mayoría de las recomendaciones que se han emitido respecto a las violaciones a derechos humanos contra personas migrantes y refugiadas en 2021 y 2022 eh, van respecto de estos atentados contra la vida y las medidas son eh, capacitar a elementos de la Guardia Nacional, crear eh, mecanismos de vigilancia. Lo cierto es que con esta... Eh, poca claridad también de a quién responden. Eh, los elementos de la Guardia Nacional es muy difícil luego poder deslindar responsabilidades, ¿no? Y una cadena de mando, efectivamente. Eh, bueno, eso es un, uno de los hechos que hemos denunciado, pero también en los operativos de contención hemos eh, promovido junto con las personas y acompañado a las personas en, en su búsqueda de acceso a la justicia por este uso desproporcionado de la fuerza eh, y en noviembre del 2021 también documentamos el caso de una persona que fue asesinada por elementos de la Guardia Nacional, eh, se trasladaban sobre la carretera costera, igual en, en, en, en, en frontera sur, eh, estaban siendo pues, víctimas de traficantes de personas, la Guardia Nacional les marca el acto, no se detiene y finalmente eh, abren, abren fuego contra ellos y muere una persona migrante allí otras personas eh, resultaron heridas y, bueno, no tenemos mucha claridad sobre luego cuál es el, el proceso, ¿no? Pero sí hemos visto con frecuencia que las víctimas de violaciones graves a derechos humanos en México no pueden acceder ni siquiera a un documento que les permita luego poder acceder a la justicia, ¿no? Y continuar con estos procesos. Y, bueno, a pesar de las denuncias y de que hemos eh, visibilizado fuertemente eh, la presencia, la presencia de la Guardia Nacional tiene sí impactos directos ¿no? y consecuencias incluso letales no eh, en todas estas tareas de control y verificación migratoria e incluso la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos de, eh, promueve una acción de inconstitucionalidad en 2020 contra eh, pues estas funciones que se atribuyen a la Guardia Nacional y hace unos meses también desde el colectivo de monitoreo y el Centro de Justicia, el Centro Pro de Derechos Humanos promovimos... Eh, un amicus para que la Suprema Corte pudiera revisar nuevamente, porque bueno, finalmente esto se fue a la congeladora, ¿no? Ahora, por el contrario, pues vemos un, un revés, ¿no? Y vamos como en un sentido regresivo y el que además eh, este, ahora la Guardia Nacional pueda pasar a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, pues por supuesto que nos preocupa muchísimo porque allí sí eh, pues se perdería todo un, un margen de acción ¿no? que actualmente eh, se tiene, no, por mínimo que sea, poder buscar a través de distintos controles una regulación. ¿no? Pero sabemos que cuando se trata de elementos de las Fuerzas Armadas, pues llegar a, a, a sancionar, a investigar y sancionar ¿no? violaciones de derechos humanos cometidas contra personas migrantes o contra cualquier otra persona, pues es muchísimo más difícil. Muchas gracias. Ahora, no, no queremos dejar de mencionar que justo para analizar y documentar eh, algunos de los temas eh, de los que estamos hablando, recientemente la Fundación para la Justicia y, y otras organizaciones publicó un informe que se llama Bajo la Bota, eh, Militarización de la Política Migratoria en México. Entonces, Ana Lorena, eh, por favor... Coméntanos un poco sobre los hallazgos, las conclusiones y también eh, si quieres comentar un poco sobre frente a, a, a este contexto, ¿cuál debería ser el papel tanto del gobierno de Estados Unidos como de otras instituciones en México como el, el Poder Judicial u ¿no? otros controles? Bueno, pues sí, nosotros contarles que eh, estuvimos realizando una investigación periodística y en materia de derechos humanos más o menos durante un año con una alianza con periodistas de a pie, Quisimos un poco mostrar qué es lo que pasa con la militarización de la migración desde un enfoque de derechos humanos, pero también desde las historias de las personas. Entonces, esto lo van a encontrar en el micrositio www.bajolabota.com. Ahí, ¿qué fue lo que pudimos documentar? Muchas de las cosas que ya nos adelantó Yuridia son cosas que también están contenidas en el informe. Entonces, se cruzan las cosas que se han documentado en el terreno y las que hemos documentado a través de investigaciones también. Primero, creo que es importante aclarar que México no tiene una política migratoria propia. Hasta la fecha, México no ha construido su propia política migratoria porque la política migratoria ha estado definida por los Estados Unidos de América. ¿no? Eso es lo primero. Lo segundo, México ha optado por una política migratoria sin enfoque de derechos humanos, que hace uso sistemático de la Guardia Nacional, y que esto es contrario a nuestras disposiciones legales. O sea, claramente esto no tiene un aval en nuestras propias leyes. Nuevamente, no es exclusivo del gobierno de Andrés Manuel López Obrador utilizar a militares para contención migratoria. Lo hizo Fox, por ejemplo, el expresidente Fox, eh, con la operación Centinela envió más de 18 mil elementos de las Fuerzas Armadas y cerca de 12 mil elementos de la Policía Federal Preventiva para tareas de control eh, migratorio. Calderón, claramente con su estrategia de sacar el ejército a las calles, nos trajo como consecuencias pues varias de las masacres de las víctimas que ahora representamos, ¿no? La masacre 72, otras clandestinas de San Fernando, la masacre de Cadereyta, que vemos la crudeza más fuerte de la violencia contra las personas migrantes, ¿no? Y donde además las intervenciones en el primer momento de las investigaciones eran del ejército o de la marina, ¿no? Con graves consecuencias para las investigaciones porque es información que no hemos podido recuperar, qué hicieron cuando llegaron al lugar del hallazgo, ¿no? Y con Peña Nieto, pues con el Plan Frontera Sur, este, también hubo una política de seguir utilizando a los militares para tareas migratorias. Muchos de estos programas yo reiteraría, pues con el apoyo también eh, de los Estados Unidos. ¿Qué pasa con Andrés Manuel López Obrador? Nuevamente lo mismo, ¿no? Que vemos? Primero, su equipo se va a recibir al sur, a la frontera sur, a las personas migrantes, se les ofrece visa humanitaria, se dice que México va a ser un país eh, receptor amigo de las personas migrantes, y esto cambia, pues prácticamente, o sea, da un giro de 180 grados. ¿Cuál es el punto de quiebre que nosotros notamos para este cambio? Claramente, la firma de la declaración conjunta entre México y Estados Unidos y el acuerdo complementario que se firma el 7 de junio de 2019, ustedes recordarán el debate que se dio, ¿no? Que se decía que Estados Unidos estaba presionando a México con un aumento de aranceles y que a cambio México tuvo que ceder... Y se dio con las personas migrantes. A partir de la firma de ese acuerdo es cuando empezamos a ver un crecimiento exponencial de militares dedicados a tareas migratorias. Se compromete a dos cosas con esa firma de ese acuerdo. Aumentar la recepción de población MPP, o Quédate en México, que ya se había empezado a implementar desde finales del 2018. Y a enviar a 6.500 elementos de la Guardia Nacional para las fronteras, es decir, lo que decía Yuridia, construir este muro militar. A la fecha llegamos a 28 mil, 28 mil elementos de la Guardia Nacional que están dedicados a esta tarea de contención migratoria. Hay un dato que es importante. Durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en los tres primeros años, hubo muchísimas más detenciones, rescates, aseguramiento, llámenle como le quieran llamar, porque además esto se disfraza con múltiples nombres, igual que se hace en Estados Unidos, este, que en los años de Peña Nieto y de Calderón. Con Andrés Manuel López Obrador, en los tres primeros años, teníamos cerca de 850 mil eh, número de rescates, detenciones, o aseguramientos. En tres años, cuando todo el gobierno de Peña Nieto fueron 823 mil y todo el gobierno de, de Calderón fueron 509 mil. Es decir, hay claramente una intención de hacerle el trabajo de contención migratoria a los Estados Unidos, claramente. ¿Por qué decimos que se militarizó la migración? Primero, porque hay una normatividad. Eso fue lo primero que hizo el gobierno. Creó una normatividad para que esto fuera posible, una normatividad secundaria, violando nuestra propia constitución nuevamente. Segundo, porque las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional han asumido, como lo dice Yuridia, en el terreno, el control migratorio, ¿no? Tercero, porque se han militarizado al Instituto Nacional de Migración, y también nos lo decía Yuriria. Tenemos, de acuerdo a lo que nosotros documentamos, al 21 de septiembre de 2021, 19 de 32 delegados del Instituto Nacional de Migración eran militares o exmilitares. Entonces, ustedes imagínense que un militar llega con toda su lógica de formación, con la lógica que están ellos capacitados de ataque al enemigo, de defensa de la nación, a tratar con personas solicitantes de asilo a tratar con mujeres, con niños. Esa es la fuerza que México ha destinado para el control migratorio. Y la última cosa, que tenemos estaciones migratorias a cargo de militares. Entonces, de facto, como también lo decía Uriria, cárceles militares, porque las estaciones migratorias no son otra cosa, cárceles militares para la población más vulnerada de la región. ¿Qué consecuencias documentamos en el informe? Evidentemente lo que nos decía Álvaro, consecuencias en integridad y vida. Tenemos casos de detención arbitraria que claramente se pudo documentar que están basadas en un perfilamiento racial. Tenemos expulsiones colectivas que la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado en contra de estas expulsiones colectivas porque no te dan la oportunidad de saber si la persona incluso va a solicitar asilo en México. Ya no digamos en Estados Unidos, en México rompiendo esto con los tratados internacionales. Tenemos una política antinegra, misógina y de gran violencia contra las mujeres. Pudimos documentar casos muy graves de violencia contra las mujeres, violaciones sexuales que se cometen en estaciones migratorias, abusos en, en aeropuertos, en, en puntos de revisión migratorio. Ustedes imagínense a los militares revisando a las personas en los puntos migratorios, ¿no? Y la otra es que efectivamente el uso excesivo de la, de, la, de, la, de, la, de la fuerza, como bien lo decía Yuridia, ha ocasionado también muertes. Tenemos el caso de Cristóbal, es un, que es un caso que además está representando la fundación, que es un cubano que iba tal cual, igual, en, en, con, en el auto con traficantes, este, no, no hacen la parada, el ejército dispara y lo mata él. Imagínense lo que va a significar para una familia de personas cubanas buscar la justicia en México una cosa prácticamente imposible que se pueda lograr, ¿no? Entonces, eh, hay eh, claramente encuestas nacionales, como la Encuesta Nacional de Dinámica de Relación de Hogares, habla que de 2015 a 2016, al menos 97 mil mujeres fueron víctimas de agresiones, abusos por militares y marinas. O sea, si hay una focalización específica, una gravedad eh, para, eh, eh, específica para casos de mujeres, cuando son eh, detenidas por la Guardia Militar. Eh, uno se pregunta, ¿por qué? ¿Cómo está pensado el des, el, el, el, digamos, la repartición de los elementos de la Guardia Nacional en el terreno? Por ejemplo, Chiapas y Oaxaca tienen una incidencia delictiva pues, relativamente baja, están en el número 32 y en el número 29 de Oaxaca, ¿no? Sin embargo, es donde hay más elementos de la Guardia Nacional. Ahí uno puede entender la lógica, la lógica de, de querer utilizada la Guardia para contención migratoria. Y, bueno, pues, la última parte que tiene que ver con eh, el que, que sigue el papel de, de, de Estados Unidos, nosotros creemos que es muy importante, primero que nada, que Estados Unidos deje de impulsar en la región políticas migratorias para nuestros países. Estados Unidos ha impulsado esto, ha, ha impulsado la firma de acuerdos. Y ha impulsado que México militarice, que Guatemala militarice, que los demás países militaricen para que no lleguen los migrantes. Esto va a traer tremendas consecuencias para nuestras democracias. Y eso es lo que Estados Unidos también tiene que pensar. Y está trayendo tremendas consecuencias en términos de integridad y vida. Creemos que Estados Unidos tiene que eh, analizar lo que está haciendo en la región. Y creemos que el Congreso tiene que llamar a pedir cuentas a quienes están impulsando estas políticas para que también rindan cuentas ante el propio Congreso de Estados Unidos de qué está pasando. Si está, además, si está teniendo algún éxito para Estados Unidos esto, ¿no? Dejaría aquí esta primera parte y después este, a lo mejor en la, en la serie de preguntas y respuestas podremos hablar de la parte del Poder Judicial, que es una parte crucial para entender dónde, dónde pueden estar los contrapesos en la región. Gracias. Justo antes de, de abrir a preguntas y respuestas quisiera hacer otra, par, otro par de preguntas sobre el papel de, de algunos actores muy relevantes en este contexto. Bueno, primero me parece que traes algunas imágenes del informe, no sé si, la quieres ah, y si quieres, Gabriela, las quieres proyectar. Si quieres, Gabriela, podemos proyectar las imágenes, algunas cosas que pueden servir como referencia del informe para que las puedan ir viendo en la pantalla. Bueno, sí, mientras tanto se, seguimos. Eh, pues quisiera preguntar, eh, tal vez empezando por, por Yuridia, eh, sobre el papel y, y lo que están viviendo en este contexto las personas defensoras de derechos humanos también, las personas defensoras de inmigrantes, de que ha implicado la militarización para su labor y también eh, qué papel podemos eh, tener como sociedad civil, incluyendo también ahora a la sociedad civil que, que estamos aquí en Estados Unidos eh, frente a este contexto. sí Pues por una parte está todo eso que, o sea, creo que hay otros elementos también en juego que me gustaría agregar sobre el, la, la militarización de los territorios, además del control migratorio como tal. Sí, evidentemente hay una responsabilidad y un nivel de presión desde el gobierno de los Estados Unidos, pero también es cierto eh, que, algo, que militarizar es, eh, estos territorios fronterizos tiene otras implicaciones no y otros intereses y una responsabilidad también del propio Estado mexicano en el sentido de que, como decía Ana Lorena, los números no justifican, ¿no? El, el nivel de incidencia delictiva no justifica, entonces es evidente eh, que tiene una finalidad de control migratorio, pero además eh, se utiliza el, pues todas estas narrativas que se han creado respecto de la migración para poder eh, controlar territorios eh, a nivel social, ¿no? para poder eh, tomar el control también de recursos naturales. En el caso de Chiapas, pues estamos hablando de, un, de una zona eh, con recursos naturales, ¿no? Y también una zona de resistencia, ¿no? Donde sí. las comunidades se han organizado eh, para defender estos recursos naturales y, bueno, le viene muy bien, ¿no? Eh, también al gobierno mexicano con el pretexto y la excusa de, de, de la migración irregular y todo, el, todo este discurso, ¿no? Que genera a partir de ello el poder controlar esos territorios. Y, bueno, pues esto efectivamente también hay una, una cuestión a nivel de narrativa, ¿no? Es cierto que eh, no se nombra eh, tal cual, eh, no se nombran las detenciones, ¿no? Es aseguramientos, alojamientos, rescates, incluso, ¿no? Que cuando lo ponemos como en perspectiva el, el rescate con las condiciones en las que son detenidas las personas, pues evidentemente vemos un panorama que contrasta, ¿no? Eh, y bueno finalmente pues lo que no, lo que no se nombra pues no, no se puede visibilizar y luego no se puede transformar ¿no? lo que sí vemos es en este muro militar eh, también al final se va generando un imaginario colectivo no y una narrativa respecto de las personas migrantes eh, sobre todo en las comunidades de tránsito no eh, sobre todo por, y principalmente en la frontera sur son personas, o sea, si vemos que cada vez que hay una, una caravana, una organización, una protesta de personas, la respuesta es con decenas o cientos de elementos de la Guardia Nacional fuertemente armados, pues al final, ¿qué se piensa? No? Que son personas peligrosas, que han eh, violentado las leyes del país, ¿no? y por más que en el discurso pre, eh, desde el Ejecutivo se diga que hay... ...un respeto a los derechos humanos de, de las personas migrantes y solicitantes de protección... ...pues se genera ¿no? toda otra narrativa que tiene impactos en discriminación, racismo, xenofobia, etcétera... ...y luego también eh, efectivamente esta militarización eh, pues tiene consecuencias para nosotras como defensoras... ...en nuestro ejercicio ¿no? de, de defensa pues con, eh, con frecuencia vivimos hostigamiento ¿no? y un nivel de presión pues cada vez más alto... Eh, respecto de eh, la relación que tenemos con las autoridades, no solo autoridades de carácter civil, sino cada vez esta presencia más intensa de elementos de la Guardia Nacional, en, bueno, en los operativos, es evidente ¿no? que si hay toda una táctica militar y nosotras estamos allí en el medio, pues eso implica un riesgo para nosotras, con todos los riesgos que ya se han nombrado, ¿no? que son históricos, que no nada más eh, los estamos viendo ahora, sino si no son efectos continuados del uso injustificado de la fuerza pues, por décadas, ¿no? Pero que pues empiezan a tomar también eh, una intensidad mayor. Justo el año pasado, una de las, de las tareas que nosotras hacemos es acompañar a personas solicitantes de refugio en su ingreso por frontera sur. Como les mencionaba, no hay en los puntos de ingreso formal presencia de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, es o debería ser el Instituto Nacional de Migración en todo caso, el primer punto de contacto, sin embargo, son elementos de la Guardia Nacional nuevamente, o incluso guardias de seguridad privadas, quienes son el primer punto de contacto con que las personas se dirigen y, bueno, con frecuencia viven por rechazos, ¿no? Rechazos sistemáticos que hemos documentado y ahí nosotras hacemos una labor junto con otras organizaciones aliadas y albergues de acompañar a las personas para garantizar que puedan acceder al territorio y luego al, al inicio del de, de procedimiento de protección internacional. Y ahí, bueno, hemos vivido un hostigamiento constante, ¿no? Agresiones, amenazas. Incluso, bueno, el año pasado, en mayo, igual este, pues con la excusa de que estamos en, en instalaciones federales, intentan sacarnos, pues sí, con un, amenazas más directas de estos, de estos espacios. Y bueno, eh, la Comisión Nacional de Derechos Humanos se posicionó y emite unas medidas cautelares mmm, por 30 días, bastante vagas, que dejan mucho a deber, ¿no? Y luego el hostigamiento siguió también en otros operativos en los que estuvimos eh, acompañando, monitoreando, tal cual la actuación de las autoridades, y se han posicionado también otros organismos de Naciones Unidas, la propia Relatora para Defensores y Defensoras, reconociendo que se está inhibiendo y violentando eh, nuestro derecho a defender derechos. Y eh, desafortunadamente sí que hemos visto un cambio entre el, por lo menos entre el 2021 y el 2022, en el sentido de eh, que el año pasado, bueno, decíamos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos se posicionó. Este año, en distintos momentos, hemos solicitado la emisión de medidas cautelares para nosotras como defensoras, pero también para personas migrantes que están defendiendo eh, sus propios derechos y sí, organizadas con la comunidad y no hemos recibido eh, una respuesta, ¿no? No, se han activado, no se han activado mecanismos que puedan garantizar su protección, incluso en momentos críticos en los que está habiendo una narrativa de criminalización, ¿no? amenazas muy directas, públicas, contra personas migrantes por presuntamente haber cometido delitos en el marco de protestas, no, o sea, simplemente por protestar se busca este, esto encajarlo en, en un delito y bueno al final cuál es eh, el impacto de eso, no, además del, del impacto directo sobre la vida de estas personas que están siendo criminalizadas, pues se, se genera terror, no, entre la propia comunidad migrante se genera también una, pues sí, un, un miedo, no y se inhibe nuestra defensa de labor, nuestra labor, perdón, de defensa, y pues vemos restringidos este, nuestras labores. Lo mismo o sucede de un modo muy similar. Quienes hacemos monitoreo en las estaciones migratorias, hemos visto también un cambio de, con, de condiciones. Eh, muy, Primeramente, eh, hay que mencionar que para poder ingresar a las estaciones migratorias se necesita un permiso. Eh, que aunque hay criterios claros, luego siempre puede estar condicionado por el criterio y la voluntad de quien va a otorgar ese permiso. Y eh, independientemente de que logremos accesa accesar, no podemos acceder a todas las instalaciones, únicamente vamos a un área restringida de visitas, donde hacemos promoción de derechos, e informamos a las personas, porque es casi la, eh, la mayoría de las personas no tienen eh, mínimo de información sobre sus derechos, sobre cómo acceder a la regularización, al refugio, hacer una llamada, poder tener atención médica, ¿no? Cuando vienen, pues sí, de, de desplazamientos muy largos, eh, con muchas consecuencias físicas ¿no? y, y emocionales también. Y bueno, eh, hay otras formas ¿no? también de controlar este ejercicio eh, o esta, estas labores que hacemos, que es pues estar siempre allí, ¿no?, paseando, amenazando también a las personas, ¿no?, de no hablen con ellas porque, mire, les van a desinformar, si hablan con ellos, se van a quedar mucho más tiempo en detención, porque, lo, o sea, eso por una parte, y cosas muy simples como alargar, ¿no?, los tiempos en los que podemos ingresar. Nuestro permiso está restringido por ciertas horas y eh, cuando a, a acceder, pues nos, nos alarga, ¿no?, el tiempo y entonces tenemos mucho menos tiempo para conversar con las personas. Y luego también, bueno, hemos visto sí, eh, o hemos documentado y denunciado incluso algunas acciones de control más directas, ¿no? Como el, en el marco de las protestas que vamos, acompañamos, observamos en, en estos centros de detención, pues operativos, ¿no? Que suceden a, apenas a unos metros de nosotras, ¿no? En las zonas en las que no tenemos... Eh, acceso a la comunicación que no podemos salir de estos espacios, no haciendo también todo un despliegue, pues, de la fuerza y bueno, nos preocupa que con este incremento tan intensivo, no, de la presencia de la Guardia Nacional y de otros cuerpos de seguridad, eh, pues finalmente también ha habido otros casos eh, de defensoras y defensores de personas migrantes que han sido criminalizados, directamente judicializados, no, por este por su labor de defensa, y nos preocupa que cada vez esta narrativa pues, escale no solo a un eh, nivel de eh, judicialización, sino también en lo que tiene que ver con la respuesta de la comunidad, ¿no? Así como hemos visto un cambio respecto de 2018 y 2019, ¿no?, que manifestaba Ana Lorena en un inicio la respuesta del gobierno, pues eso también generaba todo un tejido de solidaridad, ¿no? Se reconocía que eran personas desplazadas con necesidades de protección internacional. Y hoy por hoy, eh, todo este despliegue de las Fuerzas Armadas en la frontera sur, pues genera también un, un miedo, ¿no? Y unas resistencias a las personas migrantes. Y por ende también a nosotras nos coloca en una posición de eh, estar defendiendo algo que parece ser un delito, ¿no? Es, eh, algo que no está bien, ¿no? A personas que transgreden la ley. Y eso, bueno, pues también finalmente rompe el tejido social y comunitario y. y y pues puede generar ¿no? en su momento consecuencias mucho más graves, no solo contra las personas eh, a quienes acompañamos, sino también a nosotras como defensores. Bueno, es sumamente preocupante todo lo que nos compartes. Eh, también para, para finalizar, antes de, de abrir a preguntas, una última pregunta para, para Álvaro. También pensando ahora, pues en, con todo este contexto, todos estos retos en mente, eh, ¿Cuáles deberían ser las políticas? ¿Cuál debería ser el modelo de gestión migratoria en, en México, en la región? Eh, los mecanismos internacionales de derechos humanos han documentado algunas de estas graves violaciones que ya nos estabas comentando, Álvaro. ¿Cuáles son algunas de las recomendaciones eh, formuladas al Estado mexicano o, o, o qué ofrecen los estándares internacionales sobre la migración para ayudar a guiar una política migratoria respetuosa de, de los derechos humanos. Eh, eh, muchísimas gracias, Stephanie. Yo creo que una, una cuestión en la que han sido empáticos los órganos del interamericano, pero también eh, los órganos de, de Naciones Unidas, es en afirmar que funcionarios militares, sea de facto o de jure, no están capacitados para ejercer tareas asociadas a a la seguridad ciudadana y, y por tanto eh, mucho menos labores eh, relacionadas eh, a la gestión migratoria que ese es como incluso el, el desafío 1.0 para, para muchas y muchos de quienes trabajamos en esto, o sea, cambiar la visión eh, de la migración como un problema o como una amenaza a la seguridad pública o a la seguridad eh, ciudadana, ¿no? o sea, yo creo que si uno se pone a ver los perfiles de la población con, con los que está trabajando eh, el Fray Matías, la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, las organizaciones que están trabajando en primera línea, eh, que era justo también parte de lo que decían eh, Ana Lorena y Yuriria, son personas en, en graves situaciones de vulnerabilidad, son personas eh, principalmente que vienen de contextos de pobreza, eh, que probablemente... Son miembros de, de pueblos indígenas o de comunidades afrodescendientes, eh, en donde quizás eh, estas personas ya donde se encontraban en sus comunidades de origen enfrentaron diversas formas de, de violencia eh, por las maras, por los carteles del narcotráfico, por las mismas autoridades eh, estatales. Entonces, eh, es necesario primero... Eh, trabajar en, en cambiar eh, ese enfoque de, de la migración desde un enfoque de seguridad y de seguridad nacional o de seguridad ciudadana o de seguridad pública y como una cuestión que los estados van a tener que incorporar de manera normal dentro de, del abanico de políticas públicas que tiene que abarcar cualquier estado más en una comunidad internacional que cada vez está más interconectada y, y eso, o sea, yo creo que también en línea con lo, que, con lo que decía Maureen al principio y cómo Estados Unidos eh, en las últimas cifras que, que destacaron de aprehensiones en, en la frontera por primera vez eh, ya ha llegado al punto de, de tener más de 2 millones de personas eh, aprendidas o detectadas en, en la frontera sur sin que todavía se acabe el año fiscal actual en, en los Estados Unidos. Eso demuestra precisamente el fracaso rotundo que han tenido históricamente estas políticas de contención. Incluso las medidas, eh, por decirlo de alguna manera, los pañitos de agua tibia que se han puesto en, en tiempos recientes para tratar de habilitar otras opciones respecto a la, a la gestión de la migración, como por ejemplo habilitar canales regulares para personas, eh, otros tipos de canales regulares para personas migrantes o eh, abordar las causas estructurales de la migración. Por supuesto que esas son medidas importantes y que hay que trabajar en ellas. Eh, pero tenemos que ser muy francos en que trabajar en causas estructurales con la situación que estamos viendo en la actualidad en Nicaragua, en Haití, en Cuba, en El Salvador, en Guatemala, en el mismo México, que por lo general se suele salir de, de los indicados y es uno de los principales países de origen de migrantes que, que llegan a Estados Unidos, no es una cuestión que va a suceder de un año para otro o, o en dos años. Eh, y mientras tanto, las principales personas afectadas eh, por todas estas cuestiones de inseguridad, de violencia, de pobreza, de desigualdad, etcétera, van a necesitar salir, van a seguir recurriendo a la migración como una alternativa de supervivencia o como una alternativa de protección. ¿Qué vamos a hacer con esas personas? O sea, Estados Unidos en, en la Cumbre de las Américas hizo el lanzamiento de, de, esta, eh, de este pacto regional sobre migración y, y protección, donde todavía está por verse cómo se va a hacer la implementación de ese pacto y donde hay algunos componentes interesantes, pero donde todavía queda una gran parte eh, permeando el tema de la seguridad y del combate contra la lucha contra el tráfico ilícito de migrantes, que es por donde van a seguir entrando todas las medidas de militarización, de securitización y, y de criminalización de, de la migración. Entonces, eso como, como una primera cuestión, o sea, desligar el rol de, de las fuerzas de seguridad y, y de las fuerzas militares en, en labores de seguridad ciudadana y mucho más en labores eh, migratorias que no deberían ser vistas eh, eminentemente o exclusivamente como labores de seguridad ciudadana, también es necesario que cuando se, y esto ha sido señalado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuando se hace uso de efectivos de las fuerzas militares en funciones de control migratorio, corresponde exclusivamente ese tipo de funciones que sean realizadas por fuerzas civiles que estén sometidas a un control judicial capaz de exigir rendición de cuentas por vulneraciones o abusos que sean cometidos por estas autoridades. Otro de los, de los estándares o, o de los posicionamientos interesantes por parte de, de órganos internacionales de derechos humanos es que la militarización de las fronteras mediante el aumento de la participación de fuerzas armadas en, en el control migratorio o en la vigilancia de fronteras siempre o casi siempre ha resultado contrario a las obligaciones que tienen los estados en materia de protección y respeto de de derechos humanos y lo que ha hecho por el contrario es aumentar las violaciones a derechos humanos a personas ya sumamente vulnerables y desviarlas a rutas más riesgosas, más alejadas y con menor eh, control o acceso a redes eh, que les puedan brindar apoyo a, a estas personas. Eh, en 2019, a final de 2019, la, la Comisión Interamericana adoptó sus principios interamericanos sobre derechos de, de las personas migrantes, refugiadas y bueno, en el contexto de de la movilidad humana, y en su principio 65, precisamente viendo eh, todos los impactos que la militarización y la securitización estaba teniendo en, en los derechos de las personas migrantes, una de las cuestiones que, que la comisión decía para que fuese como un principio orientador en, en la gestión migratoria y no en el control, sino en la gestión, cómo trabajamos con esto, cómo lo naturalizamos, cómo lo normalizamos, cómo dejamos de verlo, como una cuestión excepcional y coyuntural, y como algo permanente que va a estar y va a seguir estando, pero yendo regresando al principio 65, la comisión decía, la seguridad en puestos migratorios debe estar siempre orientada a la protección de los derechos de los migrantes y de sus derechos. O sea, el problema es que ahora, gran parte de lo que estamos viendo en muchas zonas fronterizas de la región, en muchas rutas migratorias, es que la seguridad o el interés de la seguridad está puesta en otro lado. No en pensar que estas son personas que vienen huyendo de sus países, que están en situaciones de vulnerabilidad, sino en amenazas, de las cuales los estados poco saben eh, justificar cómo esas amenazas se, se materializan en términos de seguridad pública o de seguridad ciudadana para proteger la integridad eh, territorial. Eh, yo creo que hay unas cuantas cosas antes de, de terminar y, y que van en línea con con lo que ya mencionaban eh, Yuriria y, a, y a Ana Lorena y respecto a cómo transmitir la gravedad de los impactos de, de la militarización y, y cómo trabajar mejor hacia adelante desde una agenda propositiva, desde, desde donde empecemos a construir algo diferente. Primero, la importancia de, de la documentación y el monitoreo eh, de las violaciones o los abusos a derechos humanos que, que sufran las personas migrantes en rutas migratorias, en zonas fronterizas, eh, pero precisamente en un contexto donde se está aumentando la militarización eh, en el control migratorio, Yuridia nos, nos hablaba claramente de los riesgos, de los peligros que eso está significando para la labor que ejercen ellos como defensores de derechos humanos, para la labor que hacen en, en el derecho a defender los derechos humanos. Pero también en el pasado hemos visto cómo estas labores de documentación y de monitoreo han terminado conllevando a procesos de judicialización contra defensoras y defensores de, de derechos de los migrantes bajo cargos tales como tráfico ilícito de migrantes o coadyuvar en, en el tráfico ilícito de migrantes. Entonces, esos son peligros y, y amenazas que están allí y, y que probablemente, ojalá no, pero que muy seguramente en breve vamos a empezar a ver si la apuesta sobre la militarización del control migratorio eh, continúa. Otra de, de las cuestiones fundamentales es que eh, es necesario seguir trabajando eh, para que todos los estados y actores relevantes tengan un, una mejor comprensión de las causas por las que la población de Centroamérica, México, Venezuela, Cuba, Haití, Colombia misma, eh, están saliendo de, de sus países. Eh, tenemos que entender que la mayoría de, de estas personas, o su totalidad, son personas en situaciones de vulnerabilidad por, por las causas de, de las que ya hemos hablado. Entonces, ese trabajo en, en cambiar la narrativa, en sensibilizar a, a los actores o, o a los creadores de políticas públicas, es supremamente importante. Incluso, no sé, a pesar de los riesgos políticos o electorales que pueda tener para ciertos estados. O sea. Uh, para mí resulta increíble ver cómo eh, en cada proceso electoral en, en los Estados Unidos eh, el Partido Demócrata siempre sale con, con propuestas en materia migratoria y la necesidad de la reforma del sistema migratorio, etc. Y llevamos cuatrenio tras cuatrenio eh, la población migrante o la población latina en los Estados Unidos enfrentándonos a, a decepciones monumentales con, con los demócratas. O sea, algo tiene que ser diferente porque estamos en un contexto de amplia polarización política en donde las circunstancias con, con el Partido Republicano no van a cambiar. Eh, mientras tanto, los impactos y los riesgos los que está asumiendo la, la población eh, migrante, y, y por decirlo en términos sencillos, nos siguen metiendo gato por liebre de año tras año. Eh, y por último, eh, otro tema bastante importante, y creo que Ana Lorena y Yuridia van a hablar de, de eso ahora, tienen que haber consecuencias por, por estos abusos y por estas violaciones a, a derechos humanos. O sea, la mayoría de los abusos que se ven en la respuesta a las caravanas de migrantes y solicitantes de asilo, eh, o eh, hechos como el que ocurrió con el asesinato de, de, del, del migrante cubano Cristóbal, hubo otro montón de eh, uso de perfiles raciales, de discriminación racial por el color de la piel de las personas migrantes, etcétera. En el 99% de los casos son situaciones que quedan en la completa impunidad. O sea, ¿quién exige eh, a las fuerzas militares o a la Guardia Nacional que no sigan repitiendo estos hechos si al hacerlo no hay ningún tipo de consecuencia legal o práctica por, por la realización de estos hechos? Entonces, eh, yo creo que es sumamente importante trabajar y ver cómo logramos trabajar en que estos abusos y estas violaciones a derechos humanos tengan consecuencias, porque si no, eso, o sea, simplemente vamos a estar saltando de una tragedia tras otra. O sea, ahora acabamos de, de cumplir eh, 12 años de, de la masacre de San Fernando, Tamaulipas, de los 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, y es un caso donde la impunidad todavía sigue imperante, o sea, con 72 personas, seres humanos, que, que fueron masacrados. Eh, y ahí también un poco la, la diferencia en términos de las respuestas del Estado mexicano. O sea, si bien a mí me parece que, que mucho de lo que se ha hecho en, en respuesta a la desaparición de, del, y al asesinato de, de estudiantes, de, de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, es importante, es curioso cómo para masacres masivas e incluso más numerosas como las que han sido las de las personas migrantes entre 2010 y 2012, las respuestas no han estado ni le, lejos cerca a ser similares a estas. Gracias. Muchísima información, muchos elementos sobre la mesa y ahora sí queremos abrir a, a preguntas empezando por las personas que nos acompañan presencialmente y mientras tanto para quienes están conectados, conectadas, si pueden ir poniendo sus preguntas en el chat en eh, BlueJeans y las vamos eh, recogiendo, pero pues primero no sé si, si tengan preguntas aquí para nuestras personas. Panelistas, podemos tomar a lo mejor unas dos tres preguntas y, y luego escuchar las respuestas. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Jessica. Yo soy colombiana, abogada, eh, especialista en derechos humanos, derecho internacional humanitario. Y bueno, este tema es muy impactante. Eh, como decía acá nuestra panelista, eh, Colombia también ha sido sujeto de, de migración a lo largo de los últimos años por el tema eh, social que ha venido viviendo eh, Venezuela y, y sí es importante que, que los, los gobiernos eh, pues no, no se cierren solamente como al, al hecho de, de cerrar fronteras porque pues la, la problemática viene de muchos más ¿no? las violaciones de derechos humanos no solamente están dentro de la migración, sino mucho antes a, a, a, la, a la decisión que toman las personas para migrar. Eh, pues me, me parece curioso qué medidas México eh, ha venido tomando respecto a la justicia a, eh, por parte de, de los militares que han abusado de, eh, de las personas frente a la extralimitación de sus, de sus funciones. No sé si ellos ya, de alguna forma, este tema lo han, lo han tratado, frente a la justicia eh, en, en penal militar, no sé ellos, eh, qué información de pronto podemos tener acerca de eso. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, la cosa que estoy pensando es, uh, es que la gente no se preocupe sobre eso, ni en los Estados Unidos ni en México, ¿no? Eh, y es algo que, bueno, estoy pensando en dos cosas, que la conversación sobre estos temas tiene que desarrollar en algunas maneras distintas, pienso yo, porque estamos aquí en la mesa interactuando con las personas que conocemos, ¿no? Uh, desde la historia pero no estamos actuando con los la gente que trabaja inmigración aquí en los Estados Unidos mm. pienso que tenemos que bueno cruzar esta esta línea no e esto es uno y cuál es el otro um, que dame un momentito um, bueno que bueno, estoy pensando más en ese, en ese asunto uh, al lado mexicano. Si, si están tratando el gobierno de AMLO, yo sé que eso ya tiene larga historia, ¿no? la militarización, pero está, eh, eh, la intención de AMLO es poner todas las Fuerzas Armadas bajo la Guardia Nacional, ahora es una, bueno, en vez de poner, lo que está diciendo ahora es ponerlo bajo oh, tene, SEDENA, tene. pero se va a cambiar que todo va a estar uh -huh. bajo, bueno, eso estoy uh -huh. esto es una pregunta que yo tengo. Uh -huh. I'm not explaining it well. Uh -huh. bueno, a lo mejor Ana Lorena lo puede hacer, pero, pero uh -huh. más que nada es eso, que uh -huh. tenemos que ampliar la gente que tiene interés en ese tema, en México y aquí en los Estados Unidos, porque, porque he trabajado en militarización por muchos años, y, sí. y, um, uh, y ni aquí ni allá hemos tenido mucha fracción. Sí. Quería comentar algo, porque creo que tiene que ver un poco con eso también y lo que decía Álvaro de Estados Unidos. En 1997, marinos en Estados Unidos que estaban desplegados para control migratorio, para trabajar con la patrulla fronteriza, mataron a un joven de 18 años que era un pastor de cabras. Y él tenía su rifle porque estaba en el campo y lo mataron pensando en un traficante. Desde entonces, hay más restricciones en Estados Unidos, sobre todo de, a nivel federal, que la Guardia Nacional, y los militares pueden estar en control migratorio uh -huh. de hecho cuando se desplegaron en nivel federal los agentes de la guardia nacional desde obama etcétera, lo que eran era para apoyar se tenían que llamar a la patrulla fronteriza aquí están los migrantes ven a, a detenerles, entonces yo creo que es como aprender porque se aprendieron de en ese momento que soldados en compasión militar no deben estar en temas de control migratorio y pusieron restricciones en Estados Unidos. Uh -huh. Lo que está pasando con Texas es distinto, porque lo que ha hecho el gobernador es dar poderes estatales a su Guardia Nacional uh -huh. y a la policía para detener a migrantes por delitos estatales, no de eh, cruzar ilegales, de es? trespassing, entradas ilegales de propiedades, etc. Pero a lo que voy es que sí, si se pone como modelos, incluso Estados Unidos en un momento aprendió de que no debes tener soldados, interactuando en tareas de control migratorios como retomar ese tipo de políticas y cómo no estar apoyando que en otros países hacen lo mismo que es un poco lo que ha estado, ha estado haciendo estados Unidos en temas de militarización hacia la región por mucho tiempo muchas restricciones en lo que pueden hacer los militares en nuestro territorio aquí pero no es lo que estamos exportando o apoyando a nivel regional tenemos una reflexión eh, no sé si hay preguntas. De la... Bueno, vez, ah, pregunta. o sea, sí. si empezamos con, con estas mientras eh, vamos recogiendo, entonces tenemos Me preguntas. Hola, soy Emily, soy periodista y consultora. Yo uh, tenía una pregunta sobre si la, la militarización del Estado mexicano, ¿cuál, ¿qué impacto está teniendo sobre el flujo de los propios mexicanos hacia uh -huh. Estados Unidos? Uh -huh. Y tenía otra pregunta, no sé si la compañera de Tapachula ya lo, lo mencionó, sé que habló de, la, de, la, de los del hostigamiento contra los defensores, no sé si, si usted habló de um, si hay una retórica por parte de AMLO en contra de los defensores, uh, uh -huh. sé que en, un, en algún momento lo hubo, no sé si eso uh -huh. sigue hoy en el presente. Uh -huh. Bueno, entonces, no sé si empezamos con las colegas que están aquí en, en la mesa, tal vez Ana Lorena sí, y Lidia. Okay. Sí. Eh, bueno, respecto de, eh, un poco como para ponerlo también en un lenguaje quizá más positivo, ¿no? Porque a veces cuando hablamos de, de todas estas cuestiones decimos, bueno, contra todo es este, ese sistema es, digo nos da como un escenario y pues sí, es bastante grave, ¿no? Y es, este eh, pero al final coincido en esto, ¿no? En que eh, eh, tenemos que encontrar la forma de, eh, por una parte, pues sí, conectar con otras autoridades, pero también en, en el ámbito comunitario. Respecto de, eh, bueno, la, el, en general, digamos, a, es importante decir que eh, las decisiones en términos de política migratoria en México están centralizadas, ¿no? y como muchos otros ámbitos no de la vida pública y entonces es fundamental también para nosotras eh, encontrar eco no y poder y poder eh, fortalecer otros mecanismos como la actuación del legislativo respecto a la rendición de cuentas no porque al final Todas estas personas o estas autoridades que están violando derechos humanos deberían tener consecuencias, ¿no? por lo que están haciendo, más allá de contabilizar los números, ¿no? de quejas ante los órganos de control interno, luego cómo eso eh, se hace evidente en, en el ámbito público para que eh, se repita cada vez menos, ¿no? y creo que ese es un paso importante que hay que dar, fortalecer un sistema de contrapesos eh, del Poder Ejecutivo, porque es cierto que hemos transitado hacia poder cada vez más centralizado y entonces es muy difícil así eh, también deslindar responsabilidades. Y eh, por otra parte está lo que ya decía hace unos momentos Ana Lorena, ¿no? el, el papel de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es fundamental para poder sentar precedentes que luego permitan eh, que estas violaciones a derechos humanos no se continúen repitiendo, ¿no? Y para poder tener, pues, un marco cada vez más garantista y que pueda eh, permitir también le, eh, la exigencia ¿no? de derechos en, o, eh, en otro sentido. Y finalmente, eh, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que desafortunadamente tampoco es que podamos, eh, ahora mismo, pues, creo que hay pocas expectativas, ¿no? Después de la aprobación de que eh, la Guardia Nacional pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, hace un posicionamiento público en el que eh, básicamente dice que no, eh, no van a controvertir esta decisión eh, porque está fundamentado en las condiciones de seguridad que vive el país. ¿no? Y es cierto que hay que reconocer que es un escenario muy complejo, pero creo que si la propia institución, ¿no?, encargada de observar eh, que se cumplan eh, todos los estándares internacionales que ya hemos mencionado, eh, no tiene una posición clara y muchísimo más contundente, ¿no?, respecto de, incluso propositiva, ¿no?, eh, cómo pasar de un modelo de seguridad completamente militarizado a un modelo de seguridad ciudadana, que es, pues si no es sencillo y lleva un proceso y es de largo aliento, pero que si no se empieza a discutir ahora mismo cuántos años más ¿no? se puede prolongar. Entonces, bueno, para nosotras también resulta fundamental poder eh, seguir insistiendo ¿no? en, en, en el posicionamiento que debería tener la comisión y en eh, eh, poder fortalecerla ¿no? de, de otras maneras. Y bueno... Creo que también eh, otra parte importante para poder eh, hacer un cambio es volver, digamos, a, al trabajo comunitario ¿no? y al trabajo que hacemos con otras personas que a lo mejor no necesariamente están informadas o tienen eh, interés sobre eh, los temas migratorios, pero que sí tienen, pueden tener un papel fundamental ¿no? como, como observadoras, como redes de solidaridad. Y entonces también empezar a fortalecer nuevamente el sentido eh, comunitario, porque eh, lo que ha sucedido también con todo este periodo de militarización que hemos eh, eh, mencionado, es que justo estamos como en una lógica del enemigo, ¿no? Y que todo aquel que atente contra la seguridad eh, en sus distintas dimensiones, pues es un enemigo. Y entonces también se nos, pues interiorizamos ese discurso de que si algo le pasa a alguien en México es porque está involucrado en alguna actividad delictiva, la que sea, porque transgredió la ley, ¿no? Y, bueno, y en ese escenario, en ese bueno, pues, es, las personas migrantes y solicitantes de refugio, pues, son, ¿no? Un, es solo, ¿no? Una proporción y tienen todavía, un por sus condiciones, ¿no? Y por la, la situación en la que están, se están desplazando por México, pues, son muchísimo eh, menos visibles, ¿no? Eh, que si le pasa eh, a cualquier otra persona, ¿no? Es todavía un poco más grave y creo que por ahí se puede empezar a trabajar. Y respecto de lo que comentaba, de si el, eh, lo que preguntaba si el gobierno de Andrés Manuel tiene eh, tal cual, eh, una digamos, un, una controversia ¿no? con las organizaciones de la sociedad civil, eh, sí, estamos en un momento también de polarización muy fuerte, como ya se mencionó. Entonces, eh, todo aquel que haga una crítica, ¿no?, por más constructiva o propositiva que sea respecto de las acciones que toma el Ejecutivo en México, uh -huh. es un enemigo, ¿no?, de, uh -huh. eh, del progreso, uh -huh. ¿no? Eh, y es muy difícil trabajar en ese escenario. Incluso se han hecho declaraciones muy graves eh, cuando se la Unión Europea se posicionó respecto de... Eh, los asesinatos de defensores y de periodistas, ¿no? Eh, con ese alegato de la soberanía, o sea, no se permite que nadie, eh, defensores ni ningún otro organismo, ¿no? Se posicione, se involucra, ¿no? Y eso está, eh, pues estamos perdiendo espacios, ¿no? Para la, para la construcción ciudadana, para la democracia, ¿no? En el nombre de la soberanía. Y también acá es importante visibilizar pues el grado de que esta militarización, o sea, si, si no eh, regresamos, digamos, a estos dos ámbitos de poder trabajar con otras autoridades, ¿no? Además del ejecutivo, y en el sentido comunitario, es difícil elevar el costo político de estas decisiones porque lo cierto es que la militarización tiene un nivel de aceptación en México, ¿no? En la ciudadanía en general, uh -huh. basada en eh, en las condiciones de seguridad, ¿no? En general, siempre pues para es difícil no poner ahí tiene un nivel de aceptación eh, y se y sigue esta lógica de que todas las violaciones a derechos humanos pues son efectos colaterales no uh -huh. y entonces son aceptables como efectos colaterales porque no hay otro modo no entonces eh, bueno hasta ahí eh, hasta ahí dejaría sí, nos, nos quedan sí. unos minutos sí. a nos, a nos, a nos, a entonces también adoro si nos pueden compartir sus últimas palabras y también agrego una pregunta eh, bueno, mandan felicitaciones por el chat, eh, primero que nada por la labor que eh, realizan y nos preguntan también, agregan la pregunta sobre el título 42 que da para, para otra charla eh, preguntando por qué no se ha levantado. O sea, Yo aprovecho para comentar que la administración de Biden está jugando un papel, pues ahora sí, un poco contradictorio, primero con grandes demoras para levantar esa política de, de expulsiones. Eh, ahora hay varios litigios en curso, donde por un lado aparentemente la administración quiere levantar la medida y sin embargo en días recientes nos llega la información de que está pidiendo que, que México acepte a más personas expulsadas. Bueno, entonces agrego la, la pregunta, pero nada no, no ordena y, y luego abro y, y luego ya tenemos que estar. Muy bien. Este, bueno, el tema de justicia es muy difícil y sobre todo cuando llegamos a militares, ¿no? O sea, lo que nosotros hemos podido ver, por ejemplo, en el terreno que también esto lo documentó el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, es que en algunos casos donde hubo muertes alrededor de, eh, eh, digamos, disparos a gente que no se paró en retenes o muertes alrededor de operaciones militares, lo que se está empujando ahorita a las familias es que firmen acuerdos reparatorios, que lo que en el fondo lo que se negocia es la justicia. En México es imposible que alguien que no, una víctima que no lleve su caso y, y sea su propio defensor y, y, y ayude a, a investigar. Es muy difícil que, que si no está acompañado por las víctimas eh, eh, la justicia vaya a prosperar. Entonces con este tipo de acuerdos pues, lo que están haciendo es dando una cantidad, no sabemos cuánta, esa es una buena investigación, ¿no? saber cuántos casos han llegado a acuerdos reparatorios en México, los militares en casos donde ha habido ejecuciones, por ejemplo... Es un dato interesante, pero esto te da una idea del actuar de los militares, ¿no? Nosotros en casos que tratamos de documentar, las víctimas se a hablar. Y también esto te habla de un miedo que hay detrás, de, de, incluso el hablar de esos propios casos. Fundamental el papel del Poder Judicial frente a lo que está pasando en México es lo único que puede frenar. Uno piensa, si tuviera un Poder Judicial que funcionara, no tendríamos que estar tan preocupadas por lo que está pasando ahorita en México porque claramente es inconstitucional, entonces llega a los tribunales y esto se cae. Pero no es así, o sea, no es como está pasando acá en Estados Unidos. En Estados Unidos por lo menos hay cosas que llegan a la Corte, cambian la dinámica, o sea, hay un sistema de contrapesos y lo ha habido en temas de migración, no como el tema de MPP en el sur. Pero en la Suprema Corte hay cuatro acciones de inconstitucionalidad, cuatro controversias y un amparo pendientes de resolver por varios años, hablando de la militarización, y no pasa nada. La fundación tiene un amparo que promovió desde 2019, ya vamos a cumplir tres años con ese amparo, ya tenemos hasta celebración de velitas por año de amparo porque mm -hmm. ha, hemos tenido amparos que duran ocho años y en este es el amparo que promovimos en contra de la declaración conjunta entre México y Estados Unidos mediante la cual México acepta militarizar la migración y el amparo va y viene por diferentes instancias, la Suprema Corte no lo quiso atraer. Y lo principal es como también otra forma de criminalización desde los tribunales es que te ponen como pretexto que no tienes interés legítimo para ir a solicitar revisión de políticas públicas o de leyes que afectan en general. Entonces, esta es otra cosa por la cual los, los este, tribunales están limitando la acción, ¿no? La CNDH, muy lamentable, ya salió a decir que no va a promover acción de inconstitucionalidad en contra de las leyes actuales que se han aprobado, si ustedes miran, se lo recomiendo como un ejercicio netamente académico, vean lo que dijo la CNDH en contra de la Ley de Seguridad Interior, véanlo en su página, uno lo lee y dice dónde quedó esa CNDH. Porque cambió, igual que Morena, la versión de un momento a otro con una ideología, porque uno lee el comunicado, que son 17 páginas, y uno no entiende por qué la CNDH no va a hacer su trabajo y va a defender derechos humanos. Y sobre lo que tú dices, Joy, eh, pues yo creo que es, es difícil saber si eso va a pasar. O sea, la idea inicial de la creación de la Guardia Nacional sí tenía como objetivo pues, que los militares temporalmente iban a formar a la Guardia Nacional porque no estaba capacitada uh -huh. y por eso los cinco años, pero bajo ciertas condiciones, fiscalizada, regulada, subordinada, complementaria, etcétera. Ahora viene el PRI y dice, no, pues no que no sean cinco años, que sean nueve años. Tu pregunta es muy buena y no tengo respuesta. ¿Va a cambiar? ¿Vamos a recuperar a la Guardia Nacional para que sean civiles? Yo creo que lo que hemos visto en la región es que cuando algo se militariza, difícilmente vuelve a tarea civil. Pero por eso reitero, el papel tan importante que tienen los tribunales en México es fundamental. Si nosotros tuviéramos tribunales independientes, de verdad tendríamos que estar tranquilos y regresarnos a nuestros países a seguir haciendo nuestro trabajo, pero... Este, la cosa no es así, estoy completamente de acuerdo con Yuriria Estados Unidos ha empujado cosas muy graves en nuestra región y también por eso estamos aquí en Estados Unidos, pero la principal responsabilidad la tiene México y los países de la región porque lo estamos aceptando México está aceptando violar su constitución y los tratados internacionales eh, en el tema que nos preguntabas de las personas migrantes este, detenidas eh, mexicanas nos daba una cifra Morin pero eso es cruzando la frontera no es la cifra que nos dio al principio entonces con eso cerraría yo un poco esa esta parte de la intervención adoro la la última palabra estás silenciado estás en el... muchas gracias eh, sí yo también coincido con con lo que con la reflexión inicial de Joy eh, tenemos que llevar esta conversación y estos temas a, a otros espacios porque, sí, o sea, cada una de, de ustedes sentados en esa mesa son, son personas que, que admiro inmensamente. Eh, y, y respecto de quienes sigo su trabajo, eh, pero llevamos años... Eh, mucho, mucha parte de nuestro trabajo manteniéndola entre nosotros. O sea, cómo llegamos a otros actores que cambien la tendencia, que cambien el, el balance de aceptación hacia la militarización. Y, y ahí otra de las cuestiones importantes era lo, lo que decía Yuriria. Eh, en México, como en Colombia y como en muchos países de la región, hay una gran aceptación hacia la militarización, o sea, porque es algo, es la respuesta tradicional con la cual hemos respondido a muchas de nuestras problemáticas a lo largo de la historia, porque cuando las cosas van mal es como la primera alternativa a la cual solemos recurrir, porque hay grandísimos intereses eh, económicos eh, y de empresas en mantener eh, un pie de fuerza de fuerzas militares fuertes en nuestros estados por toda la... por toda la economía y los negocios que se generan alrededor de eso. Entonces, ¿Cómo empezamos a, a cambiar los incentivos o a generar incentivos para desincentivar la aceptación de, de la militarización como una respuesta normal y automática? Esa, esa creo que es una de, de las preguntas importantes a, a seguir explorando y, y sobre las cuales seguir trabajando. Eh, a mí me parece que, no sé si el, el caso que mencionaba Maureen hace un, hace un rato con, con relación al, al, al, al joven pastor que fue asesinado, un caso que fue judicializado y luego esa judicialización tuvo algún impacto en, en cambiar el involucramiento de fuerzas militares en, en labores migratorias. Pero, pero sí, o sea, una de las primeras cosas que me parece que, que tenemos que empezar a trabajar fuertemente y donde yo veo una clara diferencia en cómo se mueve el sistema judicial en los Estados Unidos con relación a, a medidas o a políticas migratorias, a cómo, por ejemplo, se puede mover el sistema judicial mexicano, hay un mayor activismo, un mayor involucramiento, una mayor respuesta de, del sistema judicial eh, en cortes estatales de los Estados Unidos a lo que uno puede ver a nivel incluso de la Suprema Corte de Justicia eh, de la Nación de México con relación a los temas migratorios. O sea, cuántas sentencias relativas a temas migratorios con todo lo importante que es el tema migratorio en México han habido por parte de la, de la Suprema Corte de Justicia de, de la Nación. ¿Cuántos casos, eh, con todos los graves casos eh, que han habido en México, han sido eh, absorbidos o, o jalados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Algo pasa ahí porque la, la Suprema no está agarrando el guante eh, con relación a los temas migratorios, a pesar de la importancia que, que tienen en México. Entonces. Sí, yo creo que, que es importante ver cómo empezamos a, a generar incentivos para mostrar que, que sí, que la militarización no solamente es eh, violatoria de derechos humanos, que vulnera tratados internacionales, eh, etcétera, porque estos incentivos y estos argumentos, o sea, si bien son ciertos y si bien son muy graves, no están siendo lo, lo suficientemente fuertes para terminar de cambiar la, las tendencias. Y, y sí, A mí, con, con relación a, a qué va a pasar con esta reforma ahora de, de la Guardia Nacional y si eso va a terminar en, en una mayor militarización de la seguridad pública en México, yo creo también, como, como Ana Lorena, que cuando se empieza a, a recorrer estos caminos, pues la tendencia es a seguirlas consolidando y, y ampliando. Y México, sinceramente, debería pensar... Eh, por lo menos, si, si no quiere tener en cuenta estos, estos argumentos de, de derechos humanos, del impacto que esto tiene en cercenar vidas, las vidas de muchísimas personas, de personas también mexicanas, etcétera, por lo menos en términos prácticos, eh, los impactos que políticas de militarización o el rol de las fuerzas militares le ha generado a México a nivel internacional. Si uno se pone a, a ver los casos resueltos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que han sido 312 casos en su historia, 12 casos han sido con, con relación al Estado mexicano, resueltos por la Corte Interamericana. En 11 de esos casos se ha condenado al Estado mexicano. Y de esos 11 casos en los que el Estado mexicano ha sido condenado por violaciones a derechos humanos, 6 casos tienen que ver con acciones u omisiones directamente atribuibles a fuerzas militares en México. Entonces, o sea, eso simplemente para coger una pequeña cosita y ver... Eh, los impactos que, que la militarización ha tenido a través eh, de juicios eh, ante, ante cortes internacionales como la Corte Interamericana de, de Derechos Humanos. Y si se sigue por esta lógica, eh, seguramente que, que los abusos y las violaciones van a ser muchos. La cuestión es si eventualmente esos abusos y esas violaciones van a ser judicializadas en el orden interno, donde todavía hay muchísimo por hacer, o a nivel de organismos internacionales. Eh, como decía Yuriria, yo creo que también hay un rol súper importante de, de las instituciones nacionales de derechos humanos, de la CNDH, de, de otras instituciones, pero también de los organismos internacionales. Eh, cuando las cosas no están funcionando de manera debida eh, a nivel interno, los órganos de las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana, etcétera, tienen ese rol y tienen esa obligación de complementar los vacíos que se están dando frente a estas medidas de, de militarización y, y la mejor manera de hacer eso es con una interacción directa, cercana, permanente, ir a hacer monitoreo eh, en el terreno, ver qué es lo que está pasando, o sea, cuando las defensoras y los defensoras no puedan ir a, a documentar, que vayan y lo hagan los organismos internacionales que por lo general sí le dan facilidades para, para poder hacerlo. Entonces, esa es como otra de, de las cuestiones que, que yo creo que es importante tener en cuenta en, en cómo seguimos abordando este tema, un tema que, que lamentablemente yo solo veo como ampliándose y ampliándose en México y en la región. Bueno, para, para cerrar, rápidamente compartir en el chat, nos comparten un... un comentario, que quisiera insistir en lo peligroso que resulta la militarización para temas migratorios, porque habría que tener claro que la aceptación a la militarización en México eh, viene de parte del Ejecutivo Federal, pero no de la sociedad civil, no que la sociedad civil ha estado insistiendo que los militares no tienen eh, la, la capacidad, no deberían estar en, en estas tareas. no Entonces, por lo menos... Sí, recordar que, que, que esa aceptación, pues sí, por un lado existe, pero no, no es de, de, de todos y, y todas, y, y de hecho quienes han documentado y, y vivido estas situaciones, pues saben con, que no es el camino y están exigiendo otro, otro camino. Pero muchísimas gracias a las personas panelistas, eh, a quienes nos acompañan, a las personas conectadas, y seguramente nos volvemos a encontrar justo en otros espacios y acciones sobre estos temas, y como dice Álvaro, porque... Porque eh, pues van a van a seguir eh, ahí y también eh, pues nosotros y, y nosotras entonces muchas gracias eh, por, por acompañarnos. Gracias abuela. Gracias Álvaro. Gracias, gracias a ustedes. Buen viaje. Mil gracias. Chao.